para el comienzo que siempre hago en cada audiolibro para usted, hoy, en el caso de El casamiento de laucha sin referirme a él, voy a leer mejor algo que aparece en el epílogo a Nuevos cuentos de Pago Chico de Roberto Pairo. Lector que risueño o adusto, haz recorrido con interés o desgano estas páginas. ¿Sabes a qué espectáculo hemos asistido juntos sin saberlo? Pues nada menos que a las primeras palpitaciones de una democracia en gestación. Pasemos sin más preámbulos a relatar y puntualizar varios episodios de la sabrosa historia Paco Chiquense. Preñada de hechos trascendentales, rica en filosófica enseñanza, espejo de pueblos, pauta de administraciones progresistas, norma de libertad, faro de filantropía. Y ahora, sin más, vayamos a la historia de El casamiento de Laucha, que espero que os guste. El casamiento de Laucha, Roberto Pairo El nombre de Laucha, apodo y no apellido, le sentaba a las mil maravillas. Era pequeñito, delgado, receloso, móvil. La boca parecía un hociquillo orlado de poco y rígido bigote. Los ojos negros, como cuentas de azabache, Algos saltones sin blanco casi, añadían a la semejanza completada por la cara angostina la frente fugitiva y estrecha, el cabello descolorido, arratonado. Laucha era, por otra parte, su único nombre posible. Laucha le llamaron cuando niño en la provincia del interior donde nació Laucha, Comenzaron a podarle después, allí donde lo llevó la suerte de su vida, desde este temprano aventurera. Por la hucha se le conoció en Buenos Aires, llegado apenas sin que a nadie se pudiese atribuir la invención del sobrenombre, y la hucha, le han dicho, grandes y pequeños, durante un periodo de 31 años, desde que cumplió los cinco hasta que murió a los 36 y De sus mismos labios oí la narración de la aventura culminante de su vida y, en estas páginas, me he esforzado por reproducirla tal como se la escuché. Desgraciadamente, la ucha ya no está aquí para corregirme si incurro en error, pero puedo afirmar que no me aparto de la verdad muchos centímetros. primero pues señor después de andar unos tantos por tucumán salta jujuy y santiago ganándome la vida perra como dios me daba a entender algunas veces bolichero otras de mercachifle, de repente de peón de repente de maestro de escuela aquí en un pueblo allí en una ciudad allá en una estancia más allá en un ingenio Siempre pobre, siempre rotoso, algunos días con hambre, todos los días sin plata. Comencé por fin a temar con qué puede ser que me fuera mejor en Buenos Aires, en donde nunca me podría ir peor, porque esas provincias nunca son buenas para hombres así como yo, sin un peso, ni mucha letra menuda, ni mucha fuerza, ni muchas ganas de trabajar tampoco. Y tanto temí que al fin resolví largarme y empecé a hacer economías de a Yo, que nunca había juntado plata, hasta que reuní todo lo que necesitaba para el viaje. Lo preciso y nada más. No he de contar los milagros y otras vivezas que tuve para hacer para juntar la platita. Ya se lo imaginarán, y de no, poco importa. El caso es que un día me acomodé en el tren, claro, que enseguida, porque no había boleto de perro, llegué hasta Córdoba, subí a la central argentino, y en el Rosario me embarqué para Campana en el vapor de la carrera. Porque la cosa salía más barata. Campana era entonces el puerto de salida y de llegada de los vapores del Paraná, y ahí mismo se tomaba el tren para Buenos Aires. Desembarqué con mi equipaje, que era un poncho grueso de lana, criollo de los tejidos de a mano, muy lleno de colorinches y que le había ganado a la taba a un peón catamarqueño en Tucumán. Se lo había hecho la mujer, qué sé yo, en qué punta de años. Ah, ya había volado hasta el último cobre en las comidas y copetines del viaje. Así es que me encontré en Campana, con que para seguir a Buenos Aires tenía que empeñar o vender alguna prenda. Y, a no ser el poncho, creerán que esto no tiene nada que ver con mi casamiento, pero esperen un poco. La miseria. Como buena vieja brava hace con el hombre lo que se le antoja, y a mí me hizo llegar hasta el casorio. Ya verán. 2 Bueno, pues anduve de tienda en tienda queriendo vender el poncho y sacar boleto con la platita, pero sin suerte porque no encontraba ningún aficionado. «Esos ponchos no se usan por acá», me decía uno. «Ya tengo demasiados ponchos», me decía otro. «No compro ropa usada», me gritó furioso un tendero gallego que no tenía más que clavos del tiempo de Ñaupa. Por fin un bolichero me dio por él cuatro nacionales, y digo nacionales porque ya habían cambiado la moneda argentina, bolivianos o pesos del carnerito, tan linda y tan rendidora. El boleto de segunda de Campana a Buenos Aires valía entonces alrededor de peso y medio o dos pesos, y no como ahora que cobran cerca de cinco. Así es que yo estaba bien, al fin y al cabo, gracias al ponchito catarmarqueño, pero mi maldita suerte que no me va a dejar en la pucha vida, quiso que mientras andaba entretenido en el cambalache del poncho, el tren se mandara a mudar sin esperarme. Ya ven, no tenía reloj, y aunque tuviera, no me iba a ir sin boleto y sin plata. Lo peor es que para ese tiempo no había más que un tren al día, y me tuve que quedar en campana y comer y dormir en un bodegón y posada en que sabían para los deseros que llevaban hacienda para el saladero, que después se hizo frigorífico. La historia me costó peso y medio. Así que me quedé tecleando. Miren, qué polaina. A la noche anduve ronceando la mesa de los reseros que despuntan el vicio al mus. Los ojos se me iban, pero jugaban muy fuerte. Cinco pesos la caja. Figúrense, yo no iba a pedir media caja, está claro. Me quedé con las ganas y me fui a dormir. Al otro día me clavé en la estación media hora antes que el tren y no perdí esta vez, pero vean si no me sobra razón para hablar de mi suerte, perra. Bajé en una estación para tomar una copa y cuando recordé el tren iba pita que pita a cinco cuadras. No, no se me rían. No estaba ni alegrón siquiera aunque otro pasajero llevaba un frasco de ginebra marca llave que no es como la de ahora, y de vez en cuando me convidara a pegarle un beso. Bueno, bueno, sea como sea, el caso es que me quedé en la estación Benavidez que tenía. ¿Qué iba a tener? Ni sombra de los pobladores que tiene hoy. Volví bastante tristón a la pulpería de frente al tren donde había estado antes, y que era un boliche con cuatro botellas locas un queso viejo del país, un pedazo de dulce de membrillo osado y media docena de salchichones entre una pila de caja de sardinas. Me puse a conversar con el pulpero y al rato éramos amigotes. Lo convidé con una copa porque todavía me quedaban unos centavos y cuando le hablé de lo pobre y apurado que estaba me dijo que por las chacras de ahí cerca Andaba necesitando peones para el maíz y que era fácil que me conchabaran si no era muy mulita y no me rendía de estar al sol el día en peso. Yo, la verdad, no he nacido sino para trabajos de escritorio, de esos de no hacer nada sentadito a la sombra, pero la necesidad tiene cara de hereje. Y ese mismo día me conchabé con un chaquero que del Partido de las Conchas, donde está en la estación Benavides, me llevó para El Pilar a recoger maíz. ¿Qué quieren? A los dos días ya no podía más, charqueado por el sol y trasijado por el trabajo bruto. Le cobré dos cornales al chacarero, que me raboneó unos cuantos centavos como buen gringo. Me largué a Belén, que estaba cerquita, a buscar otro acomodo más conveniente y ahí fue donde empezó el baile o donde siguió porque ya hacía rato que había principiado no hice huesos viejos en belén antes de la semana ya me había ido sin rumbo y seguí de pueblo en pueblo y de chacra en instancia alejándome cada vez más de buenos aires como si en mi perra vida hubiera pensado ver a los porteños. Válgale a la suerte que juega con el hombre como el viento con la paja voladora. 3 Una mañanita que estaba en una esquina muy lejos para el suroeste matando el bicho con una boca de caña paraguaya, me puse a conversarle al patrón, porque yo era el único marchante y él se aburría como yo. Del otro lado de la reja, medio echado de barriga sobre el mostrador y con la cara muerta de sueño entre las manos. Yo andaba otra vez sin trabajo y con poquitos cobres en el bolsillo. Es que no puedo conformar con que me manden ni con echar los bofes como una mula. ¿Para dónde va ese camino? Le pregunté entre otras cosas al pulpero, mostrándole con la zurda en la otra, tenía un vaso, una huella que agarraba para el sur. A Pago Chico. Esa huella sigue derechito como unas seis leguas y va a dar a la misma estación del ferrocarril de Pago Chico. Yo había oído las mentas de ese partido. Y me entraron ganas de ir, por puro gusto. Al fin y al cabo, lo mismo era trabajar allí que en cualquier otra parte. Y el mismo gusto tiene una copa de ginebra legítima. Pero como no tenía caballo, ni de dónde sacarlo. Y seis leguas a pie son mucha música. Le pregunté al pulpero si no caería alguna carreta o algún carro que me llevara. —No, amigo. Me contestó. Esas huellas son de las tropas que pasaban antes con lana para Buenos Aires, pero desde hace un año ya no andan, porque todo se lo lleva el tren. —¡Caramba, amigo, qué lástima! —¡Mire qué casualidad! —siguió el pulpero al ratito. —No me acordaba, hombre. Tiene suerte, porque hoy mismo... Y cuando más mañana va a venir la jardinera del almacén del pueblo que trae surtido para todas las esquinas del camino al pago y para mi casa también. Y de ahí el repartidor lo llevará, si se le hace amigo. Oh, y cómo no, lo voy a esperar no más porque de veras que tengo muchas ganas de conocer Pago Chico. Es un pueblo grande, ¿no? Bastante. ¿Y tiene escritorios y tiendas? Ya lo creo. ¡Magnífico! Y me quedé tomando una que otra copita con el pulpero que era buen gallego acriollado hasta que en eso, de las diez de la mañana apareció sobre un albardón una manchita negra que iba agrandándose despacio entre el verde del campo. —¿Ve eso? —me preguntó el pulpero. —¿Y sabe lo que es? «Sí, la jardinera. La cuestión será que me quiera llevar el almacenero. Por eso no pierda cuidado, porque es un muchacho bueno y servicial. Y es más, si usted sabe ganarle el lado de las casas, hará lo que quiera con él». Con esa seguridad, y aunque me quedara tecleando la platita, le compré provisiones para el viaje. Sachichón, queso, galletas, cigarros, fósforos y nada más. Aunque también me parece que le pedí dos cuartas de vino Carlón. Llegó el repartidor del almacén y después de unas cuantas copas y un poco de jarana, no tuvo inconveniente en llevarme, como me había dicho el pulpero. El hombre era conversador. Yo nunca he sido manco. Así es que, la charla empezó y cuando salimos de la pulpería, eso sin contar el aperital de adentro, volvía de vacío. Los caballos eran buenos, oscurecía tarde y de consiguiente podíamos llegar ese mismo día a Pajo chico. Le conté mi vida. Él me contó la suya desde que vino de España, siempre detrás del mostrador, sin salir ni los días de su santo, hasta que lo hicieron repartidor. Y andaba como bola sin manija, trotando en la jardinera y tardándose dos o tres días para volver al pago. Cuando le hablé, que buscaba con Chavo, me dijo, «Si usted quiere trabajar sin deslomarse, ya sé lo que le conviene». Lo dejaré a una legua de pagochico en la pulpería de doña Carolina, que allí encontrará en qué pichulear algo. Magnífico amigo! Yo para todo estoy pronto, en tratándose de trabajar, y más cuando ya casi no me queda ni un centavo como ahora. Entonces doña Carolina anda buscando un dependiente que le convenga, pero... Es muy delicada, y una punta ha tenido que volverse sin que los tomase. Por eso ahora ya nadie va. En fin, de todos modos, usted encontrará trabajo, porque ahí cerquita está el campo de las torres y siempre necesitan peones. Almorzamos sin dejar el trote y el galope. Yo pesqué un rato despertándome con los barquinazos. Volvimos a charlar, a fumar a tomar unos traguitos, por fin a la tardecita llegamos al destino de que hablara el hombre y nos apeamos. 4. La casa era bastante grandecita, con negocios de almacén, tienda y un poco de ferretería. Tenía también un despacho de bebidas con gran reja de hierro delante del mostarcito y sin mesas, ni bancos, ni menos sillas, para que el paisanaje y el grincaje, no teniendo en qué sentarse, se largara en cuantito tomaba la tarde o la mañana. Entramos, y la ramada y del otro lado de la reja se nos apareció una mujer de más de treinta años, Después supe que tenía treinta y cuatro. Bastante buena moza todavía, alta, muy blanca, de pelo negro y ojos oscuros. Cuando nos contestó a las buenas tardes, conocí que era italiana. «Doña Carolina», le dijo el repartidor, «aquí le traigo un forastero que anda medio en desgracia. Y como el hombre busca trabajo, yo le he dicho que aquí puede ser que encuentre. ¿Qué le parece?» «Sí», contestó la mujer mirándome con atención, «si se queda por acá, luego o mañana, no más, han de venir del establecimiento de Torres. Lo pueden contratar». «¿Y usted, doña Carolina, por qué no lo toma de dependiente? Es mozo vivo y capaz de ayudarla». «Oh, yo», dijo la gringa, suspirando, «ya no pienso en eso. Se me ha ido la idea». —No importa le dije—, me quedaré a esperar a los de Torres, y de mientras sírvanos dos vasos de vino que sea bueno, que estoy cargando de sed, y a este compañero no le digo nada. Tomamos el vino, que era bastante rico, y el repartidor se despidió porque tenía apuro en llegar al pueblo. Yo me quedé a la espera, mirando la casa para matar el tiempo. El almacén... Estaba regularcito de surtido, con muchas bebidas, latas de conservas en un estante, salchichones y tocino colgados del techo, queso y dulces de membrillo en una vidriera, junto con masas de facturería, caramelos largos, pan viejo y galleta. Había también cosas de ferretería. Frenos, facones, cuchillos, tijeras de esquilar, hacha, lebrillos y cacerolas y una punta de chirimbolos, pero del otro lado de la reja. Lo mismo que las cosas de tienda, bramantes, saraza, coleta, ponchos, camisetas, pañoletas, calzoncillos, chiripas, hilo, canutillo, pañuelos de selas celestes y colorados y qué sé yo qué más. La casa era un galpón grande con techo de fierro y al fondo tenía un cuartito que me pareció el dormitorio de Doña Carolina. Afuera, a unas diez varas, y como cuadrando la especie de patio de tierra pisoteada que quedaba entre la ramada y el palenque, había otro galpón más chico, pelado, sin otra cosa con fogón en el medio, hecho con una llanta de carro y lleno de ceniza. No había cama ni en qué sentarse pero era la comodidad de los forasteros que se quedaban a dormir en el negocio eso no es nada para cualquier hombre de campo que arma cama con el pecado, pero yo, sin más que lo puesto ni una pilcha para abrigo lo iba a pasar muy mal si no llegaba a tiempo los de torres Me llamó muchísimo la atención no ver a nadie más que a doña Carolina, ni en las casas, ni en el galpón, ni por ahí cerca. Los animales que andaban en un pastizal medio alambrado eran cinco o seis guachitos y un overo rosado que, por la pinta, debía ser viejo y manso. Y de la silla de doña Carolina, afuera de la ramada, había colgado un cuarto de carne y una nube de moscas revoloteaban alrededor, mientras que otras... Paradas estaban acresándolo, pero de balde miré a todos lados a ver si había gente. No vi a nadie. ¿Cómo se puede vivir esta pobre mujer en tanta soledad? pensé. Los perros no bastan para cuidarla porque cualquier malevo los achurra y después a ella y le roba hasta la última hilacha. Se necesita ser guapa, solo que la gente haya ido al pueblo. Ya me empezaba a interesar la gringa. Así es que volví a las casas y le pregunté. Perdone, Carolina, pero ¿usted está sola en esta casa? Sí, me contestó. No somos más que yo y un viejito que está ahí, en el bajo del arroyo, cuidando los chanchos. Es él que me ayuda un poco. —¡Caramba, señora! Y no tiene miedo de vivir tan retirada del pueblo en esta soledad, porque el viejo poco ha de servir para campaña. —Así es. El pobre está muy viejo. Y aunque yo tengo una escopeta y soy capaz de usarla, a veces me da miedo, porque eso pensaba tomar alguno para que me acompañara y me ayudara a despachar. Pero ¿qué quiere? Al decir esto... Me miró muy seria, muy atenta, y después se quedó callada. —¿Y por qué no lo ha hecho? —le pregunté, por fin. —¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que querrían conchabarse no me convenían, y como no puedo pagar más de 15 pesos al mes, por ese sueldo hoy no se acomodan nada más, que los que no sirven, aunque se les dé casa y comida. Yo, entonces, medio serio, medio riéndome, le dije, ¿y yo también soy de los que no sirven? —¡Oh, usted no! —me contestó mirándome a los ojos. —¿Y entonces? —¿Y no le dijo mi amigo el repartidor? —Sí, son cosas que se dicen y después... Pues mire, señora, lo que es yo, trabajaría con usted, no digo, por esa plata. Hasta por mucho menos estoy cansado de andar rodando lo que tiene que no traigo recomendaciones ni tengo en el pago más conocido que el repartidor. Doña Carolina me vio, me volvió a mirar un rato sin abrir la boca, como para verme las intenciones en la cara. Yo no soy un buen mozo, ya lo sé. —Pero tengo algo, algo que me hace simpático, sobre todo a las mujeres. —No se rían. —Pues si yo les contara, el caso es que doña Carolina le debí parecer buen muchacho, porque enseguida me dijo. —Si fuera, solo por eso de las recomendaciones no importaría, porque usted no tiene el haya de ser mala persona. —Al contrario, pero... ¿Qué ha de querer una colocación así, cuando hasta de peón puede ganar dos o tres pesos diarios cuando menos? Le conté entonces que yo era más pueblero que hombre de campo y que no me gustaba trabajar al viento y al sol, como tenía que hacerlo para no morirme de hambre desde que principié a andar en la mala y perdí lo poco mío que tenía. Le dije que me quitaron un empleito en Buenos Aires por intrigas de un compañero traidor que me quería sustituir, que después anduve por las provincias del interior corriendo tierras y buscando la suerte, pero que todo me salió mal hasta que tuve que volverme con una mano atrás y otra adelante En fin, le hice un cuento de que de los que no se empardan, y ella me escuchaba con mucho interés y atención hasta que me parece que lagrimeó un poco. En esto entraron unos carreros a tomar la copa y yo me salí para el patio. Los carreros andaban apurados y se fueron enseguida. Doña Carolina me chistó. —Bueno —me dijo—, si quieres, quédese aquí unos días para probar. Que probar ni probara! Si me quedo aquí será para toda la vida», dije entusiasmado. «¿Quién sabe? En fin, le pagaré por ahora los quince pesos y después, si los negocios andan bien, veremos. Le daré un poco de ropa, tiene la comida asegurada y puede dormir en el galpón, que yo le prestaré unas jergas para que esté más blandito y un ponchito para que se tape. Ahí nomás. más». Cepille un gato de puro contento. 5 Cuando volví a salir al patio ya era casi de noche y me encontré al viejo de los chanchos que había vuelto a entrarse el sol. Estaba pitando un cigarro negro, sentado en una cabeza de vaca, a la puerta del galpón, porque la que se veían las llamaradas de una fogata de leña y un humazo terrible que no dejaba divisar las paredes. ¿Tomando el fresco, paisano? Le pregunté para entrar en conversación. Así mismo es, don, me contestó. Mientras se calienta el agua y medio se hace churrasco, ¿quiere entrar a prenderle a un verde? Con mucho gusto, amigo. —Cipriano, va a servirlo —añadió el viejo, que se sacó el pucho negro de la boca mirándolo y remirándolo como con pena de que se le acabara tan pronto. Entramos en el galpón. Al lado del fuego que ardía con grandes llamadas y chisporroteos de leña verde, echando un humo espeso y agrio que hacía lagrimear, hervía una inmensa pava negra de hollín. Al lado estaba la enorme yerbera cuadrada de palo mediada de hierba parnangua, entre la que se asentaba el mate, una galleta muy bien retobada con viga. Al calor de la llama se iba asando un pedazo de carne de la que vi colgada y ahí nomás cerquita el porrón de la salmuera. El viejo era amigo de su comodidad, entró la cabeza de vaca, yo me senté en otra, y comenzamos a matear y a menearle tapa. —¿Y pan de va, amigo? —me preguntó don Cipriano mandándome un amargo. —Porque usted no es de pago, ¿no? —No, no soy del pago, pero voy a ser —le dije—. —Ajá, está bueno. Y ande piensa trabajar, si me permite la pregunta. Aquí mismo me quedo a ayudar a la patrona. —Bien, Aiga, falta le hacía la pobrecita desde que murió el finao. Ahora hará un año para hierra. La mujer no hay de andar sola. Después de haber tirado en yunta, solita se hace mañera y no sirve ni panoria. Al principio no entendí bien lo que quería decir el viejo, pero la agachada era demasiado clara. Para que a fin no cayese en cuenta, refregándose los ojos que me ardían con el humo, le dije con retintín, sola, tan sola no vivía desde que estaba con usted. Se me hace la incomoda la humareda, amigo, y que ya no la maceta, que ni han puesto los años. ¿Y cómo será cuando todavía no gastamos más leña que la de oveja, ni pintamos más yaco o cuerda? Y yo era viejón y duro de coyunturas. No friegues, pues, mosito. Yo me eché a reír. El viejo, después de estarse callado un rato, siguió con los cuentos de la patrona. Desde que murió el finao, que Dios tenga en gloria, Doña Carolina anda como pan que no se vende. —A esa moza, porque moza todavía le falta algo, claro está, y de verdad que aquí es trabajadora y se levanta al alba. La esquina suele ser de mucho trajín, paella sola, pobrecita. Chupó tranquilamente el mate y después siguió. —Y es buenaza la patroncita. Cuando vivía el final, todo era mimos y comiditas. Ahora rejunta cuanto guacho encuentra y los trata como hijos. A mí, a su lado, no me falta nada. Y eso que soy viejo deslomao que no vale ni pasé. Y hace mucha caridad y no hay rancho de pobre por ahí cerca en que no la quieran como pan bendito. Me alegro de tener una patrona así, le dije. De ese modo me voy a quedar aquí toda la vida. Me miró con risa fregona, y después de un rato agregó, mientras encendía un candil de sebo de carnero, «Mire, usted lo que ha de hacer, mocito, es indigársele derecho viejo y rociarla de lo lindo, pero sin faltarle, eso sí. Usted no me parece lerdo, más que para lo que cosa sea sudar y ella la pobre necesita compañía. óigale a este viejo, que no ha visto añudo tanta madrugada, y siga su mal consejo que ya ha de ir bien. Y ahora vamos a tender el asador y a echarle la zamuera para que acabe de asarse el recoldito. Ya verá qué churrasco. También ya no sirvo para otra cosa. Saqué el cuchillo y busqué dónde afilarlo pensando en lo que me había dicho el viejo don Cipriano. Que no dejó de interesarme mucho. La verdad que allí podía acabar mis penurias sin hacer mal a nadie y principiar una vida tranquila y honrada, con una buena mujer, unos pesos siempre listos en el bolsillo, trabajo descansado y divertido, una copita, cuando se me antojara, comida abundante, cama planta. —Anaide ha querido conchabar de todos los que han venido a ofrecerse —dijo don Cipriano—, y si lo ha tomado usted es porque ya tiene más de la mitad del camino andado. Arriesguese sin miedo, mozo. Le iba a contestar cuando oí que doña Carolina me llamaba desde la ramada. —¡Eh, joven, eh! ¡Venga aquí, haga el favor! Todavía no le había dicho mi nombre. Salí y fui a la ramada. —¡No! gritó doña Carolina. —Entre nomás por el patio, que los dos vamos a comer aquí adentro, en esta mesa. Había puesto un mantel limpio, dos cubiertos, una pila de platos, pan con grasa y queso fresco, una caja de sardinas abierta y un gran plato de nueces y pasas. —Aquí se come a lo pobre, y usted dispensará porque no hay como hacer muchas cosas. No diga, señora, le contesté, si viera los golfos que he comido todo este tiempo y el maíz cocido de las provincias del norte, no pensaría a eso. Muchos días me los he pasado con una galleta y un traguito de aguardiente y otros sin galleta. Pobre mozo, dijo doña Carolina, que se había puesto tristona y medio lagrimeaba como yo en el galpón con el humo, pero ahora siempre tendrá lo más preciso, porque aquí, gracias a Dios, nunca falta que comer. Y aquella noche, al menos, era verdad, porque comimos sopa de fideos, las sardinas, una ensalada de carne asado, el queso, las pasas y nueces, y qué sé yo, hasta que tuve que decir que no quería más a servirme la segunda botella de vino que habíamos probado con el repartidor. ¿A qué contarles la conversación mientras cenamos? Ni lo alegre que me acosté, ni lo bien que dormí esa noche en un montón de bajeras y cueros de carnero bien lavados y blandísimos, y hasta con sábanas. 6. Me levanté al alba, agarré una escoba y me puse a barrer la ramada y el corredor de la casa, porque mi Carolina todavía estaba durmiendo encerrada adentro. De repente se me apareció, me quitó la escoba de las manos como si estuviese muy enojada y me dijo, «No quiero que haga eso. Más bien entre al negocio, arrégleme las bebidas y después, ¿sabe escribir?». Cómo no, señora, y tengo una buena letra. —Bueno, me alegro. Entonces me va a poner limpio la libreta de cuentas. —Perfectamente, señora. Yo haré todo lo que me mande, pero tampoco me incomoda lo de barreras así que usted, si quiere, puede hacer las tres cosas, porque las mañanas son muy largas todavía. —No, no, vaya al negocio. No más. Yo iré a ayudarle enseguida. —¿Eh? —¿Qué tal? ¿Qué me dicen? —Me parece que los primeros golpes estaban bien dados, ¿eh? Entré al almacén, tomé mi mañana, más abundante y mejor que de costumbre, y me puse a arreglar las botellas, que en su mayor parte eran falsificadas en la licorería de pago chico y unas mixturas asquerosas. Al ver esto, se me ocurrió una invención que debía dar muy buen resultado. Cuando acabé con las botellas busqué una libreta nueva y principié a copiar la vieja, toda ajada y mugrienta, de tanto manoseo, llena de garabatos, rayas y borrones. Escribí que era un primor y ya estaba acabando cuando entró Miss Carolina, que se quedó embobada al ver mi trabajo y me miró con admiración, casi con susto, de que me fuera a ir. Para admirarla todavía más, le dije sobre el pucho, ¿sabes, señora, lo que se me ha ocurrido? Que como yo sé fabrica coña, hace dos cuarterolas de vino de una sola, falsificar el vite, el ajenjo, el anís y todo lo demás, lo mismo que mixturar la hierba buena con la mala sin que se conozca, podemos hacer aquí todas esas cosas. Usted ganaría muchísimo más que ahora, que está regalando la platita al licorero falsificador de pago chico. Micia Carolina abrió tamaños ojos, se rió un poquito, pero no consintió enseguida. Eso es tan difícil. Se necesitan tantas cosas. No crea, señora. Con poco se hace. No importa. Por ahora no. Después veremos. Hay tiempo. Pero yo ya le había ganado la voluntad y medio se me recostó en el hombro para volver a ver la primorosa libreta. También iban las cosas que esa mañana el almuerzo fue mejor todavía que la cena de la noche antes porque además de puchero hubo gallina con arroz, tortilla, mazamorra con leche y dulces de membrillo la patrona echaba el resto o poco menos. Entonces principié la vida gorda, las grandes charlas y beberaje con los marchantes, las jugadas al mus, el truco y la taba, las payadas y guitarreos, los viajes de todo un día hasta el pago en el overo maceta. diviértase, diviértase nomás», decía Misia Carolina, que para eso es joven y mientras no me falte el trabajo. La verdad es que la gringa no hablaba del todo así como he dicho. Se conocía que era italiana y decía, joven, trabajo, pero eso no le hace. Al fin, yo me divertía y gozaba, sin tener que pensar en nada. ¿Qué importa? La habla entonces. Yo también suelo ser fino cuando quiero, oh, y que no, pero me gusta que todos me atiendan. Bueno, pues, como las cosas iban tan bien, me animé a la gringa. Ya hacía tiempo que la andaba pastoreando para eso, pero no hallaba cómo principiar la declaración y me daba miedo de pegar una rodada. En fin, aquella tarde me dije, amigo laucha. Yo también me he acostumbrado a lo de laucha, amigo laucha. Lo que está hecha, que no se te escape. Y así fue, no más. Cuando ya estábamos acabando de comer, le busqué la vuelta y le dije con que desde que enviudó Miss Carolina ha estado solita, solita y su alma. La hablé con la voz tembleque y mirándola medio a soslayo, Hace más de un año suspiró la gringa. Yo aproveché la volada. Qué lástima tan joven. Y enseguida le soplé más despacito. Y tan hermosa. A la verdad, doña Carolina no tenía entonces nada de fea y era grande y gorda como a mí me gustan. Pues ser por lo que yo soy así flaco y bajito. ¿Qué quiere? Así son las cosas de la vida, dijo, suspirando otra vez y como si no hubiese oído el piropo. Y sola y mi alma me he de morir porque ¿quién me va a querer a mí, vieja y fea como soy? La gringa había esperado para retrucarme el cumplimiento, pero con toda vaquía me dejaba un juego lindazo para mis intenciones y las de ella. —Señora —le contesté— sobre el pocho y muy estirado. Usted está en una posición mejor que la mía, que si no, y perdone el atrevimiento, yo me comprometería a hacerla feliz y que se olvidara del finao. ¿Y sabe por qué? Porque a Gatas la vi, me fue muy simpática y hoy ya la quiero del alma. Doña Carolina se acachó al plato como para seguir comiendo, pero no comió, y al rato me dijo despacito, como con miedo, de que le hiciera caso a lo que me decía. No hablemos más de esas cosas. Yo me quedé callado, porque no había más que estirar mucho a la prima y era mejor pasar por corto de genio. Ella fue la que habló primero mientras estaba sirviendo el postre. Cuénteme algo de lo suyo, de su vida, me dijo. Ya sabe que me gusta mucho oírlo hablar. Mi vida ha sido tan triste. Hasta ahora, Misia Carolina, puras penas no más. He sufrido mucho y no quisiera molestarla con mis recuerdos. Bueno, contestó medio afligida. No quiero que se vuelva a entristecer. Y entusiasmándose siguió. «Ya no de pasar más penurias, porque no va a estar toda la vida conmigo como de dependiente. Usted es trabajador, aunque le gusta divertirse a veces. Lo voy a hacer entrar como socio. Ya sabe que este boliche se gana platita. Ya ve que todas las noches saco treinta o treinta y cinco pesos del cajón. Y hay también que contar los fiados y las libretas. Pero si usted mismo hace las bebidas que son lo más caro, tenemos que ganar mucho más. —Así es, señora, le dije con los ojos como patacón. —Dígame entonces lo que necesita, siguió ella, y yo le daré la plata para que se vaya a Chivilcoy o al mismo Buenos Aires, si es mejor, y se traiga todo. —Mire, doña Carolina, me hace llorar de buena que es y créame que no favorece a un desagradecido e hice la farsa de limpiarme los ojos con un pañuelo de seda celeste, ¡ah, criollo!, que ella me había regalado en los primeros días, y que tenía limpio y muy planchado. Después seguí. —Bueno, señora, me iré mañana mismo, si le parece, y con 200 pesos haré el viaje y compraré las cosas y las mixturas que me hacen falta. Y en un año... No habrá que comprarle al indino del licorero más que la soda y la cerveza. Está bueno. Mañana mismo irá. Pensé acercármele al ver que le brillaban los ojos, pero enseguida me pareció que, quién sabe, si no corcoveaba. Yo, al fin, soy poco corto de genio, aunque no tanto. 7. Esa noche quedó arreglado y convenido todo lo de la fabricación y el buen camino, las otras cosas que por lo visto no le habían disfrutado mucho a la gringa. Ah, se me olvidaba. También me dijo, «Usted no tiene capital, y aquí en este boliche hay un capitalito de unos pocos miles de pesos, pero haremos cuenta que la mitad es de usted, para no andar con embrollos». Yo me largué contentísimo al galpón donde tenía mi cama, pero, aunque era blandita, casi me pasé toda la noche revolviéndome, sin poder pegar los ojos, pues, en cuantito principió a clarear, ya estaba con los huesos de punta y con todo apuntado para el viaje. Tomé unos cimarrones, como don Cipriano, que dormía en la otra punta del galpón sobre unas pinchas viejas, y con quien... Nos habíamos hecho amigazos. Cuando le conté lo de la sociedad y el viaje, bailando de gusto, me dijo muy serio. —Tenga mucho cuidado, paisano, con lo que hace en la viuda. No hay que dejar que la asaú se arda antes de que esté en su punto. Usted va lejos, pero más lejos van las mujeres. De puro desconfiadas y ladinas, cuando va... —Ya están de vuelta. No se me descuide y se me quede a pie cuando ya está estribando. Me hice el desentendido y me reí, brindándole el mate que cebábamos una vez cada uno a lo resero. Después me levanté para irme. —Bueno, hasta la vuelta, amigo don Cipriano. —Que le vaya bien y hasta la vuelta, mozo. No se tarde, que algo güey lerdo sabe... Me fui a despedir a la gringa que me dio tres o cuatro sacudones de manos con los ojos aguanchentos. Monté el sotreta overo que ya había ensillado y con su galope de ratón seguí hasta un almacén de al lado de la estación de Pago Chico. Ahí dejé el mancarrón muy recomendado y me entretuve tomando unas cañitas porque todavía faltaba rato para el tren. En Buenos Aires compré etiquetas con todos los nombres y todas las marcas de las bebidas, corchos, lacre, cápsulas de lata, esenciales de todo y unas damajuanas de aguardiente muy fuerte, que es lo principal para los licores. No me olvidé tampoco de los polvitos de anilina para dar color, ni de una punta de hierbas y palos de droguería que necesitaba. Compré también, por si acaso, un manual de licoristas y, sin perder tiempo, acordándome del buen consejo de don Cipriano. Me volví a pago chico y enderecé enseguida para la esquina la polvareda, como le habían de decir a la casa de negocio. No se me da la gana de decirles cómo me recibió doña Carolina, pero les aseguro que no fue mal, no. Lo que es eso, no. Hasta ahí no llegamos la broma todavía. Bueno, pues al otro día mismo ya me puse a hacer mis menjunjes, y de ahí salió anís, ya, ginebra, guindao, hasta bermú. Rebajé todo el vino que había dejando unas damajuanas aparte para nuestro uso. Le eché mucho aguardiente, un poco de anilina y de cada cuarterola alcancé a hacer más de dos, como se lo había prometido a mi gringa. Y todavía me acuerdo que entusiasmado con el trabajo hasta inventé licores, o más bien dicho, el color, y así hice caña de duraznos azul, ginebra amarilla como el oro, bitter de naranja verde y colorado, y un licorcito muy dulce de vainilla, color violeta claro, que los raseros sabían llevarle a la novia de regalo, por lo rico y sobre todo por lo lindo que era». La cosa resultó magnífica, y a los marchantes les gustaban más mis bebidas hechas por mí que las legítimas. Puede ser que porque eran más fuertes, y decían al pedirlas, —¡Eh, mozo, una caña de la que toma el patrón, eh! Carolina estaba muerta de contenta y un día me dijo, —Usted tiene unas manos de ángel, y estamos ganando mucha plata. «¿Quiere que le diga? Lo que yo necesitaba era, joven, como usted. Y ahora que lo conozco bien ya le puedo prometer que, que vamos a ser felices en todo sentido». Yo no había vuelto a hablarle del asunto serio, pero en todo aquel tiempo la mirada con ojos de carnero de degollado rociándola y pensando, «¡Ya has de caer! ¡Ya has de caer, mi vida! Seguro que no se me iba a escapar». Y todavía haciéndome el sonso le salí con esa gancha. —¿Qué quieres decirme, señora? —¡Con felices en todo sentido! La gringa se desentendió contestándome colorada. —Conversaremos esta noche, después de cerrar el negocio. Entonces le diré la contestación. Yo hubiera bailado en una pata de puro contento y efectivamente... Cuando acabamos de conversar en la puerta de la ramada, que se cerraba por afuera, entré al negocio por el patio y me encontré a Carolina que me estaba esperando. —¿Ahora puede decirme? —principié, despacito, para quitarle los últimos recelos. Pero ya no había necesidad de tantas historias. —Bueno, conversemos —dijo muy seria—, pero antes dígame la verdad. —¿Usted se casaría conmigo? Le iba a contestar, pero no me dejó. —Soy un poco vieja y fea. Siguió con una especie de coqueteo que hoy me da risa. Pero lo quiero mucho, y como le dije, hoy podemos ser felices en todo sentido. La cosa es que hay que casarse. Si no, ninte. Yo nunca había pensado en semejante cosa, pero comprendí que la gringa no iba a aflojar ni por un queso, y conseguí ponerle buena cara. —¡Oh, misia Carolina! Nunca creí otra cosa, y casarme con usted será mi felicidad —le dije. Se rió muy contenta y me dio la mano que me apretó mucho, con los ojos medio llorosos. —¡Bueno, bueno! —siguió. —Entonces yo le daré lo que quiera, y si no tiene inconveniente, mañana mismo se va a pago, chico, a comprar todo lo que haga falta para casarnos en cuanto pasen las amolestaciones. Y como para ensartarme más de lo que estaba, dijo que el negocio no era más que una parte de su fortunita, porque tenía un campito ahí cerca, arrendado a unos vascos, unos pesitos puestos en Buenos Aires en el Banco de Italia y algunas cositas más que yo vería después. Aunque no tuviera en que caerse muerta mi Carolina, le dije contentísimo, sería lo mismo para mí me casaría con usted inmediatamente. Sí, mañana mismo me voy al pago a hacer las compras y a ver al cura, a buscar a los padrinos, y mándeme hacer una ropita decente porque no me va a casar como un zaparrastroso y agarrándola por la cintura como para bailar le grité ¡Ya verá, mijita, qué felices vamos a ser! Pero aunque el negocio me conviniera mucho, yo no dejaba de tener un poco de vergüenza por las relaciones y la familia que no iban a dejar de saber mi casamiento, porque al fin y al cabo yo no soy cualquiera, aunque anduviese más pobre que las ratas y se me ocurrió una idea macanuda. Mira, hijita, le dije sobre el pucho, como vos sos viuda y yo soy un poquito más joven, como no tengo un real ni para remedio fuera de lo que vos me das, será mejor que tratemos de no dar que hablar a las lenguas largas. Ya sabes lo mala y enredadora que es la gente, sobre todo en pago, chico. Casemos no, pero sin fiesta, que para fiesta bastante somos lotos. ¿Y de ahí? Me preguntó, medio alarmada. Mira, arreglamos con el cura Papagna la dispensa de las amonestaciones. Viene aquí mismo, nos casa con algún vecino, o el mismo don Cipriano, y una amiga de confianza de padrinos. Y después, cuando todo el mundo sepa que se haya acostumbrado si se nos antoja podemos dar cuanta farra se nos dé la gana sin que nadie se ría de nosotros, ni ande con habladurías ni levantadas. Hace lo que quieras, me dijo por fin la gringa, que estaba más contenta que cruzco bien desatado. Con tal de que nos case el cura y nos eche la bendición delante de los padrinos, a mí no me importa nada. Hace lo que querrás. 8. Pues, señor, hecho en saco, roto una punta de menudencias para contarles lo del cura, que es realmente divertido, como que a mí mismo me dejó pasmado y medio sonso, aunque haya visto tantas cosas raras en la vida. Este cura, que era un napolitano cerrado de los que no hay, hacía poco que estaba en el pago, pero por las ventas. Ya se sabía, riquísimo, y pensaba irse pronto a su tierra. Rico, díganme, háganme el favor, ¿cómo puede ponerse rico un cura de un pueblo de campo, aunque le lleva las limonas y le goten las velas para los santos y haga como el sacristán de Nuestra Señora de la Estrella? La mitad para mí, la mitad para ella. Yo no creía, ni muchos creían tampoco, que el cura Papagna estuviese regular o un siguiera, pero... Es que era un verdadero pillo, un gran canalla, un fraile, como no he visto otro en mis recorridas por esta tierra, en que he hallado unos muy buenos, otros regular nomás, y otros muy malos. No, lo que es como aquel... El cura Papagna era bajito, gordinflón, muy marigueta. Bastante canoso, con unas manos peludas y como patas de carrancho, pero más gruesas. Natural, andaba siempre con la sótana perdida de lamparones y la barba sin afeitar de muchos días. Así es que parecía ahí, era un sucio. Yo no sé si ha notado que hay gente que diría que no se afeitan nunca, pero entonces, ¿cómo es que siempre tiene cortos los pelitos de la barba? Bueno. Pues, cuando salía al campo a casar y bautizar, iba en un vallo tan peludo y tan sucio como él. Por el pueblo poco se le veía, sino en la misma iglesia y a la hora de la misa o oh, cuando había rosario, novenas o oh, qué sé yo. Según decían los comerciantes del pago, nunca gastaba un cobre y hasta vendía las gallinitas y pollitos que le llevaban de regalo las beatas. Siempre andaba llorando miseria, aunque el cuerpo le destilara grasa por todos lados. Corrían unos cuentos de él. Muchos vecinos se habían quejado varias veces al arzobispo. No me acuerdo bien por qué, pero el arzobispo se hizo el changarrenga y el cura, Papagna, siguió tan suelto de cuerpo en la parroquia, cansando, bautizando y diciendo misa y predicando. Vieran los sermones. Eran cosa de parecer de risa. No se oía más que las mentas de las barbaridades y bolazos que largaba medio napolitano, porque ni el italiano sabía bien. Cuando fui a hablar con él, estaba en la sacristía sentado cerca de una mesa mugrienta, con las manos cruzadas sobre la barriga redonda como un tremendo queso de bola. —¡Qué bulite! —me preguntó. Yo, señor cura, venía, venía, porque me voy a casar. Va bene, va bene, songo dieci nacionale, e un qui ni casa bisogna pagá, anticipate pei publicazione, amonestaciones a muchi Eh e vedite dieci nazionale poca roba. Espere un poco, señor cura. Es que yo quisiera, ¿cómo se dice? Ah, sí la dispensa de las amonestaciones. Alora sotranta, y que nos casará en casa de la novia. Alora sotranta, un pozo fa de menos. Oh, por eso no importa, señor cura, se le pagarán los 60 pesos, pero ¿cuándo nos podrá casar? Cuan mi voluti? aquí la recompensa? La que dice, las muchas. Ah, sí, doña Carolina, la viuda, ¿sabe? La de la pulpería de la polvareda. Va bene, va bene. Y el cura se quedó un rato callado como pensando. Después, medio riéndose, se levantó de la silla, se me acercó y agarrándome la solapa de la chapona, me dijo despacito, como para que nadie lo pudiese oír, aunque lo supiese nadie en la sacristía. —Ah, como me parece que alguno de ustedes no entiende en Napoli, le voy a hacer hablar en español. —¿Pero usted quiere casarse, de veras, en el libro de la parroquia? —me dijo. Al principio no entendí lo que quería decir y lo miré azorado. —¿Por qué me dice eso? —le pregunté por fin. —¿Eh? —me contestó él muy sinvergüenza. —Porque hay algunos que quieren casarse. Sí, pero que no les ponga el casamiento en el libro. Entonces, yo le hago un certificado en un papel suelto y se lo doy para que lo guarden. Entonces, pero no va a decir nada, ¿eh? ¡Qué esperanza, padre! ¿De veras? Mire por estas. Entonces, si la mujer es buena, ellos lo guardan, pero si no es buena, lo rompen y se mandan a mudar si quieren a la mujer... —No puede hacer nada. Yo tengo permiso para casar así, pero nadie tiene que saberlo porque es un secreto de la iglesia y también es mucho más caro que el otro casamiento. ¿Qué iba a tener permiso el cura Picarón? Era una historia que había inventado para la América y llenar pronto el bolsillo aunque se fuera al infierno derechito tantas ganas tenía de volverse a su tierra a comer pulenta y macarrones. Pero después de un rato, la verdad, pensé que no sería malo casarse así como él decía, aunque nunca ni menos entonces se me había pasado por la cabeza engañar a la gringa, tan buena y cariñosa. El diablo del cura me tentó. Yo no tenía la culpa. Al fin y al cabo, y como lo que era por plata no había que echarse atrás porque Carolina tenía bastante, pisé el palito. Me pareció que era esa una gran seguridad para mí, y le dije al cura, ¿y cuánto sería el gasto de ese modo, padre Papagna? 300 pesi. ¿No puede ser algo menos? le pregunté, porque para rebajar siempre hay tiempo. Ni un centavo. Y además usted va a jurar por el Santo Dios y la Santísima Virgen que no le va a decir nada a nadie de mientras yo esté en Cuestia América. ¿Qué quiere, padre? Yo no puedo darle tanto. Y ni le pago ni juro, añadí para obligarlo a rebajar. El medio se me asustó y pealmándome el hombro comenzó a ver si me amansaba, pero no afloje, ni él tampoco. Y así estuvimos un largo rato regateando. Miren qué negocio para regatear. Hoy mismo me estoy haciendo cruces. En fin, cuando me dejó la cosa en 150 pesos le dije, bueno, le pagaré y juraré, pegándole una palmadita en la panza porque ya le había perdido el respeto. Y de no. Saqué el rollo que me había dado Carolina y me puse a contar. Le vieran los ojos al fraile, parecía que se quería tragar la plata. Cuando le di los 150 pesos los agarró con sus uñas de garrancho, de medio luto por la mugre. Los contó, él también, y los volvió a contar. Se alzó la sotana y se los metió bien al fondo del bolsillo del pantalón que tenía debajo, como para que no se le escapasen. ¿Y qué agarrao? Miren, estaba guardándolos, temblaba todo como si fuera pertalico. Nunca he visto cosa igual. Después se sosegó un poco y me dijo, bueno, ahora vamos a jurar. Me llevó a la iglesia por la puerta de la sacristía. Me hizo hincar enfrente del altar mayor y con mucha seriedad principió. ¿Jura por Dios y por el Santísimo Sacramento y por la Santa Virgen no decir nunca a nadie cómo lo he casado mientras yo esté en pago chico y en América? Sí, juro, contesté fuerte. Ponga la mano sobre este libro que es el Evangelio y de esta cruz y jure otra vez. Y si falta el juramento, los diablos lo perseguirán en esta vida y lo harán arder en la otra. Puse la mano como él decía y volví a jurar. Bueno, ahora levántese, dígame, ¿cuándo quiere casarse? Y se puede ir, no más. Hoy es jueves, el lunes a la noche, ¿no le parece? Buenísimo, a la nove, ¿no? Muy bien. ¿Y no tendremos que confesarnos? Eh, qué confesarnos, ni confesarnos, para esta clase de casamiento no se precisa. 9. Figúrense lo contento que me iría a comprar los muebles, aunque hubiese mermado tanto los pesitos que me dio la gringa Carolina. Los gasté todos, y todavía quedé debiendo a nombre de la gringa para pagar los dos o tres meses. El mueblero no tuvo inconveniente en fiarme porque ya se sabía en el pago que yo era socio de la pulpería, y algunos me la achacaban de querida a la gringa. La gente está mala. Bueno, pues, nos casamos el lunes que habíamos dicho con el cura, y salieron de padrinos el viejo don Cipriano y una parda medio divina que vivía en un ranchito cerca del negocio y siempre andaba descalza y de pañuelo colorado en la cabeza. Carolina se había encajado una gran traje de seda negra con pollera de volados y bata a cadera y se había puesto una manteleta en la cabeza que le pasaba por detrás de las orejas y se ataba debajo de la barba, unas caravanas larguísimas de oro que le sangoloteaban a los lados de la cara redonda y colorada y un tremendo medallón con el retrato del finadito de medio cuerpo. Después se puso el mío. El cura se fue a su vallo peludo, sin sacristán ni nada nos echó sus jerigonzas. En dos minutos hizo firmar la partida de casamiento. La firmó él también. Salió al patio conmigo. Me dio el papel sin que nadie lo viera. Montó el sotreta y se largó al trotecito para el pueblo, gritando, ¡Eh! ¡Que sea un filiche! No se quedó a comer como lo había invitado Carolina, y eso era una gran dragandabas seguramente porque el pago no fuera malicia la cosa del casorio faluto, pero se llevó un pollo asado, una botella de Chianti y otras cositas más. Carolina, que se pintaba sola para esas cosas, había hecho una cenita de regular arriba y los cuatro, yo, ella, don Cipriano y la parda nos sentamos a comer y a chupar en grande. No, si era chacota. El viejo se le prendió al vino como guacho hambriento a leche también ordeñada. La parda, de consiguiente. Carolina se puso medio alegrona y yo, no les digo nada. A los postres, don Cipriano para rematar la fiesta se le prendió a la caña de Durazno y soltando refranes y dando consejos se mamó tan fiero, que tuvimos que llevarlo al galpón entre los tres. Cosas de la vida, cosas de la vida, decía la parda, trastabilando, lagrimeando y babosa con la tranca. Al rato se enloqueció del todo y como ni podía estar separada se tuvo que quedar aquella noche. Al otro día le dio a Carolina que había soñado que un ángel bajaba del cielo para venir a bendecirla a ella y a mí, y que esa era seña segura de que íbamos a ser lo más felices, que también soñó que la regalaban unas gallinitas y un corte de vestido. ¡Miren la parda ladina La gringa, de puro contenta, porque yo no le había mezquinado aquella noche, y si no, Cuáguenle risa nomás, después de andar galgueando tanto tiempo, le regaló efectivamente las gallinas y el generito, y hasta me parece que un par de pesos de yapa, con lo que la parda se fue contentísima, blanqueándole los dientes y relampagueándole los ojos. Yo la atajé cerca del palenque para decirle que no fuera a decir nada del casamiento, que tenía que ser cosa muy secreta. —¿Y a quién le he de decir? —me contestó. —Si pronto voy a irme del pago. Y era verdad, porque a los dos meses se fue. Pero miren lo que son las cosas. Habíamos empezado también cuando... —¡Tas! ¡Tas! No faltó quien viniera a descomponer el baile. En esta vida no hay fiesta completa. Don Cipriano... Que dejamos tumbado en el galpón no aparecía aunque el sol ya estuviese alto al principio no nos fijamos pero carolina me preguntó de repente che lo has visto al viejo no y vos le contesté yo tampoco se habrá ido para el arroyo con los chanchos ¿Qué no ves que los chanchos están encerrados en el chiquero quién sabe si no le ha pasado algo Estará durmiendo la mona, pero no olease. Vamos a ver. Fuimos al galpón y, ¿qué les cuento? Nos encontramos al viejo don Cipriano tendido panza arriba como todo una calambra o con la cara color violeta y frío. Helado. Carolina asustada comenzó a darle fletaciones, pero ¿qué caray? Al divino potón el pobre viejo con la mamua había cantado para el carnero. La gringa se me puso a llorar como una magdalena. «¿Pero qué te da, hijita, para llorar de ese modo?» Le pregunté. «Es que... es que... don Cipriano está muerto. Era tan bueno. Y además... ¿además qué? Que me parece que tenemos que ser muy desgraciados. Miren qué casamiento con un difunto en la casa desde el primer día». «¡Bah! No seas pava», le dije enojado. Don Cipriano estaba muy viejo y cualquier día tenía que estirar la pata. Eso no quiere decir nada, ya sabes, los muertos no hablan. Y fuera de eso, acordate de lo del ángel y no llores, sonza. Medio se calmó con lo que le dije, pero ya quedó sentida para siempre y asustadiza y tristona. Así son las mujeres, compañeros, llenas de agüerías. Yo tuve que costearme al pueblo a avisar a la autoridad. A la tarde se presentaron en comisaría Barrabá el doctor Calvo, que era médico de policía, y dos milicos. Después de muchos registros y molernos a preguntas de cómo había sido y cómo no, se llevaron a don Cipriano en un carrito para abrirlo y ver de qué espichó, y me quedé solo con Carolina todavía más triste y asustada. Lo van a churar al pobre. ¡Qué desgracia! ¡Maledeta sorte! Y volvió a llorar a sollozos Miren, la mujer tan grande y tan pazguata. Déjese de llanto, misia Carolina, que eso es de criaturas, le dije en broma. Por lo que va a sufrir don Cipriano con que le anden adentro a estas horas. Vaya, vamos a tratar de divertirnos los muertos no quieren andar estorbando a los vivos, sino que los dejen quietos. Resete, récele, si gusta, pero vamos a ver si comemos. Y bien. ¿No les parece natural? ¿Natural? Carolina se sosegó un poco. Fue a cocinar. Comimos después de cerrar la pulpería. Yo traté de alegrarla con una punta de dichos y hasta milongas y tempranito no más nos acostamos. Desde el otro día principió la vidorra y farra, después de enterrar a don Cipriano, que resultó bien muerto y sin culpa de nadie. Los amigos, y ya tenía una punta, caían como moscas a la polvareda, y yo los obsequiaba lo mejor que podía. Carolina se pasaba la vida con las ollas y acomodando la casa. Nosotros, para matar el tiempo y menudeándole a las copas, armábamos jugarretas de truco y tapa, después hicimos riñas de gallos y hasta dimos bailongos en el patio entre el palenque y la ramada. En la tabla y en las riñas, el comisario, que me había dado permiso aunque el juego estuviera prohibido en toda la provincia, no se llevaba más que la mitad de la coima, así es que todo me hubiera salido perfectamente si no me da la loca por jugar fuerte a mí también. Como siempre perdía, Carolina principió a rezongar. Ya decía yo, cuando encontramos al pobre don Cipriano, que eso iba a traer desgracia. Ya todo empieza a andar mal. Oh, Madonna, Madonna mía. Y estos lloriqueos y rezonjos fueron empeorando, empeorando. La gringa hecho un genio de gran perra. Se me querían imponer y teníamos un sinfín de peloteras, pero ¿qué había de poder conmigo? Ni que iban a poder mis pantalones, que tengo también puestos. A cada zafarrancho yo, de gusto, lo hacía peor. Cataba una mona y el vino de reserva era el que pagaba el pato. Por consejo de un amigote y aunque rabiara la gringa, hice arreglar bien el camino real en el retazo que estaba frente a la polvareda que quedó parejito como un pillar. Y ahí nomás armé carreras los domingos, también con permiso del comisario Barrabá, que sabía a veces presentarse a cobrar la coima en persona para que no hubiese barullo ni peleas, decía. Vieran qué lindas farras. Los paisanos caían que era un gusto, y el beberaje y el fandango duraban hasta la mañana, hasta ya anochecido. El cajón se nos llenaba de cobres, y yo tenía negocio y diversión a un tiempo, pero compré un putrillo saíno parejero, y esa fue mi perdición. Una suerte perra me perseguía sin darme alce agarraba una taba y ¡zas!, culo, sin fallar una vez. Al mus siempre había quien se despontorrara primero y apagar. Al truco parecía cosa del diablo. Los compañeros me embromaban con que era capaz de perder el en vivo, con treinta y días en la mano. Si cantaba flor, me echaban el contraflor, el resto, y si caía el bicho de parra ya podía estar seguro de que el contrario empacaba el de avanzar locos para darme en el mate. Mis gallos, cuando no me resultaban juidos, tenían que clavar el pico en las primeras de cambio. Pucha, me había sido munita, amigo. Me sabían decir sí los camaradas. Era una maldición y yo, como es natural, me calentaba cada vez más y buscaba el desquite como un toro furioso y como de uvita a uvita se acababa un parral, los pesos volaban que eran contento Pero tenía una gran esperanza que era el potrito, zaino, lindo animal, fino de patas, de pescuezo largo y cabeza chica, delgado, siniesto de barriga, voluntario como el solo y más manso que el overo, rosado de laguna. Yo mismo le daba de comer, lo bañaba, a lo rasqueteaba y todas las mañanitas salía a barearlo donde no me vieran y en unas cuantas largadas que hicimos de balde y en secreto con unos amigos, el pingo resultó de mi flor. ¡Qué parejero! Con él no me habían de ganar ni por chiripa. Carolina, a todo esto. Viendo que la plata se le iba como el agua de una tinta sin arcos, comenzó a armarme camorra peor que nunca. -Así no podemos seguir. Estás tirando todo lo que he ganado con mi trabajo, canalla, me decía medio rabiando, medio llorando. Pero me hacía enojar mucho. Yo gritaba también y más fuerte que ella. -Déjame en paz, sos una gringa de porra. No me incomodes que no te puede costar muy caro, cállate la boca, y más que ligero, ¿eh? ¿Me has entendido? Si no te callas te va a pesar. Era que entonces me acordaba de lo del casamiento y del papel que me había dado el cura, pero sin intención de largarla, pobrecita. Quiso esconder la plata, pero por donde no la iba a encontrar yo cuando me entraban ganas de echar una talladita al monte o a hacer un truco de cuatro y Carolina al ver que se la había prispado gritaba y maldecía primero y después se metía a llorar en un rincón. No es por la plata, no es por la plata, es que veo que no me querés y que no pensás en el mañana. Deja, hijita le contestaba yo entonces, amasando por unos choriqueos. —Ya verás cómo te desquitamos, no te aflijas. —Si hemos de ser muy felices. —¡Ah, madonna mía, madonna mía! —suspiraba la gringa. En cuanto creí que el saíno estaba en punto de caramelo, me apronté a dar el gran golpe. Lo había tenido tapado, como les dije, y yo... No lo conocía más que dos o tres amigos que pensaban jugar fuerte a sus patas y que no me iban a descubrir ni por un queso. Un domingo de madrugada agarré y lo tusé desparejo y lo entrepelé. Le llené la cola de barro y los abrojos y lo puse, en fin, que quería el último mantungo de una chacra de gallegos. Después le puse un apero viejo y encargué a un peón de los torres que tenía comprado que a la hora de las carreras cayese montándolo a la pulpería. El peón se llevó el palejero. —Hoy voy a correr con el zaino —le dije a Carolina. —Déjate de esas cosas —me contestó. ¡Qué carreras! ¡Ni carreras! El juego es la perdición del cristiano. Esta vez estoy seguro de ganar. Al Zaino le he puesto desconocido. Lo van a tomar por un sutreta y ya verás la ponchada de pesos que nos ganamos. Prométeme al menos, dijo la gringa, aprovechándose a verme blandito, prométeme al menos que si de esta hecha perdes no vas a volver a jugar. —Mira por estas—le contesté, besando la cruz de los dedos. ¿Qué quieren que les diga? Principió a caer gente y la polvareda se llenó como la misma plaza de pago chico para un vecindario de mayo. Se largaron varias carretas. Corrió el coperío que no dábamos abasto para despachar. El paisanaje se calentaba ya de lo lindo, cuando llegó el peón con mi zaino. Había un tal Contreras que le tenía mucha fe a su crédito, un tordillo ligerón. Es cierto, pero no gran cosa. Mi parejero no tenía ni para empezar. Contreras era diablón, malintencionado, peleador de alma atravesada y jugaba platales, que se agenciaba no sé cómo. Dicen que se lo daba el pillo del escribano ferreiro para que le guardara las espaldas y para que asustara a sus contrarios políticos. Con nada, palizas y hasta puñaladas y tajos, si a mal no venía. Lindo su tordillo, le dije, eligiendo de ahijado porque era hombre de meterle un cien, y es que me convenía. Lástima que se haya puesto tan gordo. ¿Gordo? No, en brome. Está en carnes, compadre, y es capaz de tragarse al más pintado, y eso que venimos de lejos. Mentira. Hacía una semana que lo tenía descansadito en el pago preparándolo. Bah, le volví a decir para calentarlo más. En cuanto principian a echar panza, me miró riéndose para que no le conocieran la rabia. No cargue que no hay quien la ve, paisano. Si quiere verle la panza, tiene que ponerse anteojos. Y, barrigón o no, siguió gritando, a ver quién es el mozo guapo que quiere perder cien pesos. Muchos se acercaron y nos rodearon. En ese estado del caballo le contesté sobre el pucho medio riéndome, yo lo corro con cualquier maceta. ¡Oíganle! ¿Y con cuál? Con este zaino arrojudo, sin ir más lejos. ¿Me lo empieza, paisano? —¿Cómo no? —contestó el peón que lo había llevado. —Corra, no más. Contreras miró con atención al caballo. Lo palmeó. Lo hizo andar un poquito. —Este macarrón no es lo que parece —me dijo. —A mí con luña, pero ¿por qué no lo diga? Le corro, va. —¿Por los cien pesos? Y entonces depositemos. Depositemos, avise, compadre, regonzó, devolviéndose los ojos. Yo sabiendo que aquello quería decir pelea, me callé la boca, desincellé al zaino, le puse bocao y una jerguita, me saqué el saco y el chaleco, me hice una vincha con un pañuelo colorado y ya estuvo. El paisanaje caliente jugaba a raja chincha. Muchos ofrecían doble a sencillo contra mi saíno. Yo agarré una punta de paradas y los amigos que sabían de la cosa de consiguiente. El tiro era de dos cuadras. Después de unas cuantas partidas largamos y mi potrillo principió a sacar su ventajita. Primero la cabeza, después un pescuezo, después medio cuerpo, sin castigar. Contreras, Venía dos rebenques, lonja y lonja, claro que el tordillo se le iba a aplastar, pero estaba ciego de rabia con la fumada. Yo vi, mía la carrera, y por no dar a conocer todo el juego del animalito, lo llevaba sobre la rienda. Asimismo saqué un cuerpo de ventaja, cuando mal allá, medio matando su tordillo, Contreras me alcanza, le mete la pierna al zaíno, que rueda largándome por las orejas y pasa como un refusilo sin parar hasta la raya. ¡Hijuna! Por suerte yo caí, parado, pero... Vieran el avispero que se armó. El paisanaje gritaba, se insultaba hasta... Sangoloteaba al juez de la carrera. Salieron a relucir cuchillos, y si no se mete el comisario Barrabá, la cosa hubiera acabado mal. Contreras volvía al tranquillo golpeándose la boca muy contento. Me dio una rabia. En cuanto me alcanzó, yo iba a juntarme con los otros frente a la pulpería. cabresenteando al el zaino, el rengo no pude más y grité. ¡Canalla, tramposo, sinvergüenza ¡Me has metido la pierna! ¡Y una gran! Ahí nomás se tiró del caballo peleando el fillingo. Yo me eché atrás para desenvainar también. A mí no me gustan mucho esas cosas. ¿A qué decir? Soy bajito, bastante delgadón, no tengo fuerza y, además no entiendo mucho de cuchillo, pero el hombre me apuraba. Los paisanos habrían corrido a ver y había que hacer la pata ancha. Me tiró dos puñaladas que conseguí atajarme mal de mal, pero las papas quemaban, compañeros. A la larga no hay cotejo. Me gritara Contreras, bailándome alrededor y con unas risitas calentadoras, como chungueándome. Yo ya me encomendaba a la Virgen viendo la cosa mal parada y el bárbaro aquel de seguro me achura. Si no llega Carolina corriendo y chillando, hecha una loca y no sé cómo, con la desesperación, seguro, le arranca el cuchillo de la mano. -¿Y ustedes lo dejan? ¡Y ustedes lo dejan! le gritaba los mirones. Los gauchos nos rodearon, desapartándonos, y recién entonces se acercó el comisario Barraba. Yo había hecho la chambonada de no decirle la cosa del zaino, y él le jugó al Tordillo. Se necesita andar en la mala. Contreras y la mayor parte de los paisanos alegaban que el Tordillo había ganado en buena ley y que le rodaba porque fue el zaino mancarrón flojo de patas, no era para correr. El juez de la carrera se desgañitaba al cohete. No le llevaban el apunte ni a mí ni a mis amigos tampoco. —¡Que resuelva el señor comisario! —gritaron algunos de repente. —¡Sí, eso es, eso es! —repuznaron todos los que habían jugado el tordillo. El gran pillo de barraba dio la sentencia. La carrera es legal. A Garao Contreras. Contra la fuerza no hay resistencia. Pero señor comisario, principio, cállate y pelá. Tenés que pagar a todo el mundo. Y tuve que pagar no más. Calladito la boca. Y ahí se me fueron los últimos pesos cuarceditos y hasta los del cajón del mostrador. Carolina me miraba con los ojos saltones y de veras que la cosa no era para menos. Mi alma, te debo la vida, le dije. Sí, sí, contestó medio llorando. Pero no juegues, no juegues más, por favor. Sí, pierde cuidado. Y me puse a despachar copas y a chupar yo también para olvidarme de tanta pena. ¿Y que quieren? El ginebrón me hizo borrachear y empecé a las convidadas. Miren qué momento para darme corte. —¡Eh, ¡Hey, paisano! ¡Tomen lo que gusten! Y al ratito nomás dale otra vuelta y otra. Que gustan servirse, caballeros. Carolina se había puesto furiosa. —La patrona está llamando a la mamá —decía un paisano. —A la mamá, moa del patrón —la trucó otro. —Después... Nunca me pude acordar, creo, que hubo payada y baile, y que repartí cuanto había de comer y de chupar en la casa. Lo cierto es que la pulpería quedó tecleando, pero también qué farra. A la otra mañana me encontré tirado en un zanjón que había junto al palenque. Se me está haciendo que allí dormía, pero no sé cómo fui a parar a semejante cama, cuando uno agarra uno de esos... La gringa estaba encerrada en su cuarto y no me quería abrir ni a cañón y, según me dijo después, se había pasado la noche llorando desesperada. Cuando conseguí que abriera, tanto lloró y suplicó que me ablandé y le prometí que aquella era la última vez y le dije que me iba a poner a trabajar de veras como un burro si era necesario para desquitarnos de todo lo que habíamos perdido sin volver a pensar en jugar ni en gallos ni en carreras. ¿Te crees que me voy a olvidar que te debo la vida? Le dije, porque si no sos vos, Contreras, me achuraba. Pero el hombre propone y Dios dispone. Bueno, ¿y qué hay con eso? Me parece que no hay que asustarse por tampoco yo no soy el primero que haya olvidado sus juramentos por seguir sus gustos, ni el último tampoco. Así es el hombre, caballeros, y están más pintados. Si no es un hipócrita, confesará que ha sabido olvidarse muchas veces de sus buenas intenciones, de las que no había desembuchado por lo menos, para dar satisfacción a lo que tiraba más. Así es, sin vuelta, lo que hay. Que algunos saben pararse a tiempo y tienen maña o vaquía para hacer lo que les da la gana, o la mosca muerta, sin que nadie diga nada, no y no. Unos juegan y se maman en los clubs sin dar que hablar y pelean en los duelos a vista y paciencia de los policianos y hacen lo mismo que hice yo y peor que, como ellos lo hacen, no parece tan malo y nadie le saca el cuero. En fin, que tanto servir vos y padecí como le va. El caso es que el droguis y la jugarreta me volvieron a agarrar de lo lindo y como desonso. Sabía jugar bastante en tringuis todo el mundo. Me aprovechaba como a una criatura y así fue, detrás de la platita guardada, el campito de Carolina. Pero, ¡qué agarrada de ese día, santo Dios! La gringa, ¿querrán creer? Hasta me arañó la cara que anduve, una punta de días medio cebrunos. Mira, gringa, le grite no sabes lo que hace. El día menos pensado ya verás. Le iba a soltar lo que no estábamos casados, pero caí en la cuenta de que con la rabia era capaz de no firmar la escritura y hasta de echarme de la pulpería. Y como un poste, si yo hubiera sabido, gritaba la gringa, si yo hubiera sabido, porca. Y se agarraba de los peros, pero firmó. ¿A qué decirles que los pesos del banco de Italia ya se habían ido por un camino? Quedaba la pulpería pero casi tan pelada como la misma palma de la mano. Ni un frasco, ni una pilcha. Yo me preguntaba muchas veces cómo se lo había llevado todo pateta, sin atinar con tanto bochinche hasta que caí en la cuenta de que Carolina, con sus lloriqueos y rabietas al botón, descuidaba el negocio y lo dejaba ir bancarrota abajo. Entonces quise remediar yo solo las cosas. Compré a la filao y principié a medio querer arreglar el boliche. Pero, la verdad, el ginebrón y las barajas, con la llapa de la taba y de los gallos, hicieron que de repente comenzaran a llover demandas y más demandas. Toda una papelería. El alguacil no hacía más que viajar del pago a la polvareda como canchabado. Y no teníamos donde buscar madre que nos envolviera, ni el zaino que la rodada quedó manco del encuentro. Entonces me acordé de lo que sabía decir el viejo don Cipriano. —¡Ande irá el guay que no haré! La desgracia me había perseguido siempre. ¿Por qué me había de dejar entonces? Carolina comprendió que estábamos más fregados que unos atorrantes que nos iban a vender la pulpería para cobrarse, que no nos quedaba ni un cobre y un día me armó una zafoca. Cristo santo, ni me quiero acordar, cebada, con lo de los arañones hasta agarró un palo y principió a darme garrotazos. ¿Cómo? Que estas son cruces, una paliza, a mí, yo, ¿qué quieren? Peleé el cuchillo naturalmente sin intención de lastimarla y sólo cuando me vio con él en la mano se me separó, pero saltándole los ojos y echando espuma por la boca, nunca la había visto tan furiosa, parecía una tigra. ¡Canalla! ¡Bandido! ¡Ladrón! De esto te acordás que me debes la vida. Devolveme mi plata, birbante canalla, y yo... ¿Cómo iba a dejar que siguiera diciéndome esas cosas? Y hasta zurrándome como una criatura. —Mira, Carolina, le dije sin soltar el cuchillo, yo ahora me mando mudar para siempre, ¿entendés? Ya no te puedo aguantar más. Se le cambió la cara, pero todavía siguió gritando e insultándome. —¿Qué? ¿Te pensás ir...? «¡Madonna! Después de haberme dejado desnuda y en la calle, canalla, vergüenza, ladrón, ah! No, por Dios, sos mi marido y tenés que quedarte aquí a trabajar como yo, porca!» Yo me reía a carcajadas. «¿Y quién te ha dicho que soy tu marido?» Le dije. «Pues no hay tal. No sos más que mi querida». «¿Mentís, canalla?» «¿Que es mentira? Sí». —Anda, pregúntaselo al cura y verás. —¿El cura Papagna? —¿Qué? Tu Nápuli se ha ido hace un mes a maringar macarronía a tu tierra. Anda, pregúntaselo al nuevo. Si hay apunte. De tu casamiento, la iglesia. Me miraba con tamaña boca abierta, sin querer creer lo que decía. De repente le pareció que debía ser cierto. Asustada, desesperada, loca... Salió corriendo. Vi que se largaba a pie camino del pago en cabeza con la ropa de intercasa. Seguro que iría a averiguar. Yo saqué los pocos pesos que por casualidad había en el cajón. ensillé el maceta y si te he visto no me acuerdo. Agarré para otro lado después de hacer pedazos el papel de papagna muy tranquilo y segurito de que no me iban a perseguir. ¿Qué? ¿Y se afligen por tan poco? Pero fíjense y verán que era muchísimo mejor para mí y también para Carolina. Que si tengo noticias, sí, ayer supe que estaba perfectamente. De enfermera en el Hospital del Pago. Fin